Desconocidos penetraron a la bodega Pamela 3 ubicada en la entrada del sector Rivera del Jaya, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde lograron sustraer varios artículos y dinero en efectivo. Guillermo Sosa ofrece los detalles del hecho. ¿Qué te llevaron? Se llevaron whisky, dinero en efectivo, se llevaron cigarrillos, se llevaron se llevaron buchanán, se llevaron doble blanco, Johnny Negro. Llevan como 25 mil pesos ¿Y el whisky más o menos? ¿Cuánto estimas? De whisky llevaron 50 y pico miles ¿Alrededor entonces de 80 mil, 70 mil pesos? No, como 87 mil se sí, llevaron Como 87 mil pesos, no. ¿Y por dónde penetraron ellos? Por esa puerta ¿A qué hora fue eso? Fue la madrugada, porque a las 12 años todavía estaban en tu gente levantado Fue como la madrugada se metieron que aquí, no, que no hay seguridad, no, aquí no hay seguridad porque el problema que pasa es que el problema radica arriba, eh, el problema radica arriba, porque la policía hace el trabajo y lleva el ladrón y el Ministerio Público lo suelta, ¿qué se posee? No se posee nada. Este asalto se suma a los múltiples hechos delictivos durante las dos últimas semanas en este municipio de San Francisco de Macorís. La población continúa haciendo un llamado a la Policía Nacional. Para NTN, reportó Joanny Paulino.